Madrid. ¿Dónde está Madrid? Esta lección dice, ¿dónde está Madrid? Eh, ¿Dónde está Madrid? ¿Dónde está Madrid? España. En España, en España. Eh, Madrid es la capital de España. Entonces, en esta unidad, eh, Van a dar la opinión sobre preferencias durante vacaciones y actividades favoritas. Van a preguntar y describir el clima. ¿Qué significa el clima? De weather. Uh -huh. Y crear tu propio pronóstico del tiempo. Esta es muy interesante esta unidad. Eh, I think we can check this until. Bien, because it's quite long, and you must know some vocabulario, huh? Then... Solamente quiero checar con ustedes sobre los, los meses del año. El semestre pasado, checaron los meses del año, ¿verdad? Los meses del año es ser, enero, febrero, marzo, abril, el clima. El clima. El clima, ¿qué significa el clima? Weather, uh -huh. you want to describe the weather? ¿Cómo preguntamos sobre el clima? Eh, ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Por ejemplo, ¿qué tiempo hace en Irán? ¿Hay cuatro estaciones en Irán? Sí, ajá, uh -huh. son cuatro estaciones. ¿En Malasia hay cuatro estaciones? ¿Primavera, verano, otoño, invierno? No, no, uh -huh. ¿Y en tu país hay cuatro estaciones? Sí, ok. ¿De dónde eres? De Ah, ok, de Suecia. Entonces hay cuatro estaciones. Entonces, para preguntar sobre el clima, es ¿qué tiempo hace? Por ejemplo, ¿qué tiempo hace en primavera? ¿Qué tiempo hace en primavera en Irán? ¿Cómo es el primavera? Es el frío en primavera. ¿Qué tiempo hace en verano? hace mucho calor qué tiempo hace en otoño cómo es el otoño qué tiempo hace en otoño un poco frío un poco frío y cómo es el tiempo en invierno hace mucho frío mucho mucho frío entonces eh, eh, vamos a checar vamos a checar esos son los climas para describir el clima podemos decir, eh, el clima es caluroso, es caluroso, es frío, es seco, es húmedo, es templado. Voy a describir el clima, para describir se usa el verbo ser. Ajá, entonces, eh, ¿cómo es el clima? Es caluroso, ¿qué significa esto de caluroso? Este es el clima caluroso clima caluroso, clima caluroso. Entonces, ese es el clima caluroso. Puedes decir clima caluroso o hace calor. Ajá, hace calor. Entonces, aquí es clima seco, seco, seco. ¿Qué significa seco? Seco, dry, dry, clima seco. Este es clima seco. Clima húmedo. Clima húmedo. ¿Qué significa clima húmedo? Humid. Es muy transparente. Eh? Muy transparente esta palabra húmedo. Eh, clima templado. Clima templado. Ok. Eh, ¿Cómo a cuántos grados es el clima templado? Templado, está pre. No, es, no hace mucho, mucho calor no hace, mucho calor. no hace mucho, mucho frío. No, es templado. Yes. Exactamente, sí. es, es como fresco, exactamente fresco. El, es templado. Es... Quizás eh, 17 grados, 18 grados, es fresco. Sí, ¿verdad? Eh, 25, no. Eh. 25, 26. Clima templado, clima templado, clima frío, clima frío, Ajá, este es el clima frío, clima frío, ok, entonces, eh, este es el clima caluroso, clima seco, Clima húmedo, clima templado. Eh, ¿Cómo es el clima en Malasia? El clima es frío, caluroso. El clima es caluroso. Ajá. En la noche, un, un poco fresco, pero muy poco. No, es un poco, un poco. Entonces, un poco. Eh, ¿Es seco? ¿En Malasia es el clima seco? No, no, no. ¿En Irán el clima es seco? Sí, yo pienso que hay clima seco, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es el clima seco? ¿Como esto? Como esta. Ahí, en México tenemos varios climas. Ajá. Entonces, en Malasia está el clima tropical, o sea, eh, es un país tropical. Eh, en México también tenemos lugares tropicales, con clima tropical, clima seco también, clima templado, cli, climas tropicales, uh -huh, uh. singular tropical, plural tropicales. Uh -huh, seco. Este es húmedo, húmedo, templado, templado, clima frío. Más frío, ok, entonces aquí dice, para preguntar, para preguntar, cómo se pregunta, qué tiempo hace, aquí, qué tiempo hace, hace calor, hace calor, qué tiempo hace, hace calor, qué tiempo hace, hace calor, hace? hace calor, hace calor. ¿Qué tiempo hace? Hace frío. hace frío. ¿Qué tiempo hace? Hace, temprano. hace no, hace viento. viento. Hace viento. ¿Qué significa viento? Windy. Windy. Windy. Windy. Ajá. Aire. Hace hace aire. Aire, aire snow. Ajá. Hace viento. Viento. Viento. Hace viento y I would like to ask you. por ejemplo, aquí es hace, hace calor, hace frío, hace viento. Usamos el verbo hacer, hacer, Ajá. en tercera persona del singular, hace, hace, hace frío, hace viento. En este caso, hay, hay, ¿qué significa hay, there is or there are? There is o there are. Hay, tormenta. Ajá, hay tormenta. ¿Ok? Hay neblina, neblina, neblina. ¿Qué significa neblina? Neblina fogia, Hay neblina, hay neblina. Es con hay, hay, hay neblina. Hay nubes, nubes, nubes que son las nubes clouds ajá, uh -huh. hay nubes, ah, oh, ah, oh, hay muchas nubes, hay nubes, hay nubes, ¿ok? okay. Entonces, eh, este es llueve, llueve, llueve. Este, para describir este clima es, decimos, hay llueve, en este caso es nieva, nieva, ¿qué significa nieva? Snow, snow, ajá, uh -huh. nieva. Nieva, eh, act, actualmente, el verbo es nevar, el verbo es nevar. <coughs> Por ejemplo, hace, el verbo hacer, este es el infinitivo, ¿verdad? Infinitivo, ajá, uh -huh. pero para describir el clima, digo, hace, yeah. hace frío o oh, hace calor hace hace, este es en tercera persona del singular tercera persona del singular vamos a poner nada más ay, ¿dónde está mi borrador? el Tercera del singular, el verbo hacer, ¿ok? En este caso es, eh, ah, por ejemplo, eh, nevar, ¿Nievar? nevar, es nieva. ¿Nevar qué significa nevar, tú? Snow, but of course you cannot you can say, eh, yo nievo, tú nievas, no, eh? Only de, en la tercera persona del singular usan e en este caso esta e la e cambia por i e you have to change, uh -huh. cambia por i e no dicen a ah, neva nieva, nieva nieva, nieva ah, no, esta nieva no nieva, nieva mucho, snow nieva y ok el siguiente, uh, por ejemplo aquí este, en este caso es llover llover llover es en infinitivo llover es en infinitivo ¿qué significa llover? Rain. Rain. rain ustedes nos dicen ¿cómo es el tiempo? y llover mucho, no? you must conjugate Ajá. entonces en la tercera persona del singular entonces es eh, llueve la o cambia por ue Está lloviendo es en this ajá, uh -huh, en este momento, ok, eh, en, aquí en llover, la o cambia por ue, quiere llove, llueve, llueve, entonces eh, aquí es llueve, aquí es nieva, nieva, bueno, ok, vamos a ver Vamos a checar nuevamente. ¿Qué hace calor? ¿No? Pueden repetir. Uh -huh. es, hace calor, ¿estás? ¿Hace frío? ¿Hace viento? ¿Hace tormenta? No, ¿eh? Hay. Hay tormenta. Muy importante, lo que es muy importante, el uso de los verbos. You must use properly. Hay uh -huh. tormenta. Hay neblina, hay qué es, uh, hay nubes. nubes, hay nubes, hay nubes, aquí, hay uh, llueve. llueve no, hay es for the other, type. Uh -huh. este es llueve, llueve, llueve, llueve, aquí um, Nieve. nieva nieva. Only una observación. Una observación. Para describir, you are going to describe the weather, you must use only one verb. Por ejemplo, hace, hace viento, Dice eh? nieva o llueve. You cannot use hace nieva, no. Ajá, uh -huh. hace llueve, no. Que no. Only You must describe it with only one verb. For example, aquí, llueve, llueve. Aquí, nieva, nieva. Uh -huh. uh, you can say calor, where is the verb? You must say, hace, hace calor. If you are going to describe the weather, you must use the verb correctly. And then, for uh, example, in Malasia, hay nieve, ok, en este caso you are using hay hay uh -huh. el ver, el hay hay, hay nieve este este hay es del verbo haber hay uh -huh. es el verbo del verbo haber en, en infinitivo es haber You, when you are going to describe the, the weather, you say, hay. Uh -huh. Entonces, tienen que decir, hace, hace, nieva, llueve o hay. Uh -huh. Only one, only one verb. All the time you have to use un verbo, okay? Entonces, aquí, por ejemplo, um, aquí sería, ¿qué tiempo hace? Hace calor muy bien, hace. Y yo no te describe hace, hace calor. ¿Qué tiempo hace? Hace, hace viento. ¿Qué tiempo hace? Hay tormenta, hay tormenta. ¿Qué tiempo hace? Hace frío. ¿Qué tiempo hace? Hay neblina, hay neblina. Ajá, uh -huh. aquí qué tiempo hace? Hace mucho calor. Hace mucho calor. Y aquí qué tiempo hace? Uh -huh, llueve. Ajá, uh llueve. -huh. Aquí? Nieva. Nieva. Nieva. ¿Qué tiempo hace? Hay nubes. Bueno, entonces lo importante es, por ejemplo, aquí vamos a usar el verbo hacer. Hace frío, hace un frío enorme. Ajá. O hace mucho frío, ¿ok? Hace un frío enorme, hace calor, hace mucho viento. Aquí en hay, hay, hay, ¿qué significa hay? De o de a. Entonces hay. Nieve, nieve. ¿Qué significa nieve? Snow. Nieve, snow. Hay nieve. Y you can see hay nieve y aquí uh, aquí nieva, nieva y hay nieve. Uh -huh. Okay, you see the difference. Este es este es el este es verbo y este es nieve snow. Ok, es solo para una letra. Entonces aquí hay... Hay nieve, hay mucha nieve, hay poca nieve. Poca, poca, poca, a little, uh -huh, poca, poca nieve. Hay neblina, hay neblina. Hay nubes, hay nubes y hay tormenta con rayos. Hay tormenta con rayos. Aquí este es, Llueve. ¿Cómo es el clima ahora? Oh, okay. Llueve, llueve mucho, llueve poco. ¿Cómo es el clima en Malasia? ¿Llueve? llueve. Ajá. Llueve mucho. llueve mucho. Llueve mucho. Llueve de vez en cuando. De vez en cuando from time to time. Ajá. De vez en cuando. From time to time. De vez en cuando. Nieva. Nieva. Nieva mucho y nieva poco. Nieva, nieva mucho, y nieva poco. Este es el infinitivo, el verbo en infinitivo. llover, uh -huh. Yo but you must conjugate. Ajá, uh -huh. you must conjugate. Aquí es nevar, en infinitivo, and you must conjugate. How do you know, ¿Cómo saben que es infinitivo? How do you know it's infinitivo? Por la terminación er, er oh. y ar. Aquí están los climas. Y you are going to use el clima, clima, the worst clima, you, you are going to describe el clima, you must use este verbo el ser. ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es el clima en Suiza? Uh -huh. Es caluroso. Hace mucho frío, hace mucho frío. Uh -huh. Y en Malasia, ¿cómo es el clima en Malasia? En Malasia, el clima, el clima, you may say, el clima es caluroso. Todo el año, todo, todo el año. ¿Qué significa todo, todo el año? Todo, all the year, todo el año. Sí, hace calor todo el año, porque es un país tropical. Ajá. Es un país tropical, es caluroso porque es un país tropical. De, en México tenemos lugares tropicales en la parte sur. Ajá. Pero también tenemos cuatro estaciones. Ajá, cuatro estaciones. Ahorita es invierno. En México es invierno. Hace frío. Hace mucho frío. Ajá, hace mucho frío. Eh, ok, ¿y cómo es el clima en en Irán? Ahorita es invierno otoño. Ah, porque está al revés es otoño. Ajá. ¿Cómo es? Es un poco frío, ¿no? Un poco, no mucho. Ok, Entonces, eh, cuando describen el clima, uh -huh, por favor. U, tienen que usar el verbo don't forget to use the verb uh -huh. and to use correctly van a describir ok, en Malasia el clima caluroso, no, es caluroso uh -huh. en Malasia el, el clima es el frío no, no no, no, no, o, o calor en Malasia el clima eh, calor hace calor hace calor aquí entonces aquí aquí es hace Ok, vamos a hace calor hace frío hace viento hay hay neblina este hay nubes, ay, no, tormenta, ay, perdón, nieve. no, uh, esta es, ah, ah. hay, nieve. nieve, nieve, y nieva es diferente, hay nieve, nieve es snow, a ver, aquí es el siguiente, llueve, nieva, nieva, ok, entonces, eh, hace calor, hace frío, hace viento, hay neblina, nubes. Aquí hay nieve, <ríe> llueve y nieva. En la ciudad donde vivo. Van a describir, en la ciudad donde vivo, en la ciudad donde vivo y bla bla bla, bla cómo es el clima. En la ciudad donde vivo, por ejemplo, llueve mucho. Uh -huh. Hace mucho calor en la ciudad donde vivo. Imagínate que estás en. Ahorita estamos en, eh, estás en Italia. Ajá, en Italia. ¿En vamos ¿en qué, en qué ciudad? Por ejemplo, en Roma. Estás en Roma. Entonces, a ver, por favor, describe. Un poco de viento. Puede bueno, ser sí, un poco de viento. Más eh, okay. Entonces eh, Neblina, hay neblina. O oh. neblina es foggy. Nieve, ¿qué es nieve? Uh, no. nieve? No, No. Niebla ah. o neblina. Sí, es, al menos dicen, ajá. Aquí van a describir ahorita, aquí, qué tiempo hace. ¿Qué tiempo hace? Hace sol. ¿Qué tiempo hace? Hace calor. ¿Qué tiempo hace? hace Nieva, ¿qué tiempo hace? Hace frío. ¿Qué tiempo hace? Llueva. ¿Qué tiempo hace? Hace viento. Ok, ahora pregunten, ¿no? Pregunten y vean las... Yo creo que vienes aquí para que practiques. Mm. ¿Qué tal el tiempo? ¿Cómo está? Vamos a usar cómo está el tiempo. ¿Cómo está el tiempo por allá o verdad? Eh? ¿Cómo está el tiempo allá? ¿Cómo está el tiempo por allá o oh, choquen? Okay. Hola, Juan. ¿Qué tiempo hace en Buenos Aires? Also, ¿Qué tiempo hace en Buenos Aires? ¿Qué tiempo hace en Malasia? ¿Qué tiempo hace Por favor, traten de practicar. Imagínense que están en Estados Unidos, en Italia, en Perú, en la India, en Corea, en Japón, en diferentes... <risa> y si no sino, eh, you know is boring ajá bueno a ver vamos a ver a ver qué hola qué tal cómo estás yo qué sé directamente porque puedes decir hace mucho calor hace mucho calor ajá Ah, y, ajá, y llueve un poco. Un poco. Hace mucho calor y llueve un poco. O llueve todos los días. Llueve todos los días. Llueve un poco. Un poco. Todos los días. Todos los días, everyday. Todos los días. Ajá. Uh -huh. Un poco de... Un poco, un poco. Hace un poco de. Un poco de frío, un poco de calor. Es poca nieve. Hay poca nieve. Mm -hmm. o, o nieva poco. Nieva, nieva poco, snow. Nieva poco. Nieva poco. Nieva poco, okay eh? Mm. Nieva poco. Mm -hmm. Yeah. O también, you can say nieva poco, nieva un poco okay, okay. A <risa> ver, aquí <va. risa> ¿Hace frío? ¿Hace frío? <risa> no, hace <calor. risa> no hace calor, ok, hace mucho frío Ay, gracias <risa> Hace mucho frío <risa> Ok <risa> Estamos en invierno Estamos en invierno, hace mucho frío entonces, vamos a eh, aprender los puntos cardinales, que estos son, esto es norte, norte, sur, este y oeste. A ver, eh, por favor repitan, norte, norte, sur, este, oeste, norte, sur, este y oeste. ¿Qué tiempo hace en España y en Francia? ¿Qué tiempo hace en España y en Francia? Eh, este, vamos a ver. El clima es. Vamos a ver, vamos a describir esta. Al sur. When you are going to describe. Al sur. Al norte. Por favor, describan cómo está el clima aquí en... Al norte. llueve y también y está nublado. y está nublado nublado o ah, hace sí. ok uh -huh. al norte llueve llueve llueve mucho o poco llueve poco poco y está nublado yes. Hay nubes o Ajá. Uh -huh. Y hay nubes. You can say y hay nubes. Hay nubes. Okay. Norte al sur. Uh, Está nublado. Está nublado, no. El nublado es cuando hay de uh -huh. de cloud is es uh, ah, gris, no. gris, gray, eh? Gris, gris es hay, hay sol. ¿Hay sol? Sí o no. ¿Hay sol y hay? Nubes. ¿Hay sol y hay nubes? ¿Norte, sur? ¿Al este? ¿Al sur? ¿Hay sol? ¿Hay sol y hay nubes? Y hay nubes. Al este. Ay, Ay, neblina. Hay neblina. Hay neblina. Al este hay neblina. Hay neblina. o está nublado. Also, oh, no, hay neblina. Este es hay neblina. Hay neblina. Al oeste, ¿cómo es el clima? Mucho hace mucho frío, ajá. este hace mucho frío, ajá, mucho frío y hay tormentas y hay tormenta, ¿ok? Entonces no forget al norte, al norte, al sur, al este y al oeste. A ver ahora aquí este es otro ejercicio. Eh, al norte cómo es el clima al norte. Al norte nieva y hace mucho frío. Al sur llueve llueve mucho mucho. Ajá. al este. Es caluroso. Es caluroso o hace mucho calor y hay hay hay nubes. Hay nubes, ajá. Y aquí al oeste hace viento, mucho viento y, y llueve y llueve. Llueve un poco. Llueve un poco. Okay. Llueve un poco. Llueve poco. Ajá. Llueve poco, llueve un poco este es un ejercicio, you have this exercise, entonces el, el ejercicio es dice para hablar sobre el tiempo o el clima usamos los siguientes verbos, el verbo hacer, haber, llover, estar, ser y nevar, observen los dibujos, observen los dibujos y por favor Usen los números de aquí, por ejemplo, nieva o está nevando, está nevando es el, nevando es gerundio, verdad, es en este momento, está nevando, está nevando, aquí hace calor, hay tormenta con rayos, hace fresco, fresco, es cool, fresco, es cool, hace viento, viento, windy, windy. Eh, está nublado, hay nieve, hay nieve. There are snow. Uh -huh. Está despejado. Despejado. ¿Qué significa despejado? No, no. Es, es no hay no hay nubes. No hay nubes. Es despejado. Ajá. Uh -huh. El cielo uh. sin sí, nubes. El cielo, ¿qué significa el cielo? Sky, sin nubes, without, ajá, uh -huh. sin nubes. Without, ajá, uh -huh. sin. Está hace fresco, hace viento, no ni despejado, llueve, ¿ok? Hace buen tiempo. ¿Qué significa hace buen tiempo? Good time, good time, good weather, good weather. Y hace mal tiempo. Bad. Bad weather. Y hace frio. Uh-huh. Okay. Try. Mal tiempo. Mal es bad. Bad weather. Bad weather. Uh -huh. Okay. You try to mention. Hace calor, hace calor. ¿Esta? Llueve. Llueve. Uh, viento. Viento, no. El verbo. El verbo. Hace viento. hace viento. Hace viento. Viento, ole, no, eh. Hace viento. Aquí. Hace fresco. Hace fresco. Ajá. En este. Está nublado. Está nublado. Aquí despejado. está despejado. Hace frío, hay tormenta con rayos, Ajá. hace buen tiempo. Este es hace mal tiempo, está nevando y hay nieve, hay nieve, nieve. Ajá, ajá. Bueno, continuamos aquí. Eh, vamos a ver el vocabulario, algún vocabulario que les va a interesar. Por ejemplo, en este caso, eh, este es el abrigo. abrigo. Eh, durante el invierno hace mucho frío, hace mucho frío, entonces yo tengo que usar un abrigo. El abrigo, esta es la bufanda, en invierno también uso bufanda hoy oh, porque hace mucho frío uso el abrigo y la bufanda el impermeable el impermeable el impermeable lo uso cuando llueve cuando llueve este el bloqueador para ir a la playa eh, estar, tomar el sol entonces tengo que usar el bloqueador bloqueador. Eh, aquí estas son las botas. Botas. ¿Cuándo uso estas botas? Cuando llueve. Ajá. El traje de baño. ¿El traje de baño eh, lo usan durante el invierno? No, durante el verano. Aquí las gafas de sol. Gafas de sol, en el, durante el verano, cuando van a la playa. Ajá. Aquí la chaqueta. Eh, ¿La chaqueta cuando usan esa chaqueta? ¿En qué estación? ¿En primavera, verano, otoño o en invierno? O sea. En otoño, quizás en otoño. Ajá. El gorro. El gorro. El gorro lo uso durante el invierno. Hoy hace mucho frío. Ajá, es el go, el gorro. 10 cap. Ajá, uh -huh. por ejemplo aquí está. No es together with the, uh, con el, la chaqueta, ¿no? Pero el gorro es separado, es separado, separado. Entonces el otro son los guantes, los guantes. ¿Cuándo uso los guantes? ¿Cuándo usamos los guantes? Durante el verano, no. <laughs> durante el invierno, durante el invierno. En el otoño, no. no, en el otoño no, solamente en el invierno, cuando hace mucho, mucho, mucho frío, ¿no? Entonces, hay que usar los guantes. Eh, el paraguas, ¿cuándo usan el paraguas? Cuando Lleve. llueve, cuando llueve. Pero bueno, los guantes es separados, ¿no? Uh -huh. Y ahora, now there are new fashion like this. You know, only, it's very easy to, to use Ahora, por ejemplo, aquí, cuando hace frío, cuando hace frío, debes usar, debes usar guantes. Lo, los guantes y la bufanda, y la bufanda. La bufanda usar. Okay. usar, ¿qué significa usar? To wear, debes usar. Cuando está soleado, cuando está soleado, es sane, cuando está soleado, debes usar... ¿Ah? los anteojos paraguas, el parasol en case, es algo muy interesante paraguas es cuando llueve y parasol es cuando hace sol Ajá. el abrigo, no, verdad no, no, no entonces aquí uh, ok imaginen que van a describir el clima okay. entonces tú Tú eres ella y dices, ay, eh, buenos días, imagínense que están en la, en la televisión y dices, ay, hola, buenos días, este, estoy en, y you, tienes que decir el lugar y describir el clima, en este momento, en este momento, you can say, en este momento. Buenos días, buenas tardes, yo ajá, uh -huh. buenos días. Um, en este momento, uh, y you describe el clima, eh? en este momento, el hace mucho calor, el clima está soleado. Y you want to add, por ejemplo, aquí, buenos días. Y hey, you say the country. Uh -huh. Estamos en Japón. Esto. All... Uh -huh. En este momento el clima es o oh. etcétera etcétera. Aquí el clima es. Cuando usan el clima, tienen que decir: el clima es caluroso, el clima es frío, el clima es seco, etcétera, etcétera. Etc. O, o pueden usar estos verbos: I. I you describe. Huh? A ver, tú vas a describir, vamos a dividir. Tú describes esta. Uh -huh. eh, continúa, tú vas a describir este clima, continuamos aquí, eh, tú describes este clima. Los días son muy largos y los árboles se llenan de fruta. No hay nubes, el cielo está muy despejado. En otoño hace mucho viento y a veces hay tormenta y llueve mucho. Hace frío, hay nubes. El cielo está gris y los días son más cortos. Las hojas caen de los árboles. En invierno nieva y hace mucho frío. El clima es muy húmedo. El cielo está oscuro. Hay nieve por todas partes. Ok, entonces, otra vez. Seis. ¿Sí? Qué frío arco. Primera parte. En primavera, el clima es templado. Hace sol, todo el campo está verde. La naturaleza renace después del invierno. En verano, hace mucho sol y calor. Los días son muy largos y los árboles se llenan de fruta. No hay nubes.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 por todas partes ok ahora vamos a ver en el número uno el número uno ah, you, you didn't bring to book. ok entonces el primero es en primavera el clima es templado templado hace sol y todo el campo está Verde. ¿Qué significa verde? Green. Ajá. Verde, verde, verde, verde. El uh campo. -huh. El campo. Verde. Verde significa. Green. Un momento. El campo está verde. El campo. ¿Qué significa el campo? The field. The field. Eh, la, en primavera el clima es templado. Hace sol y todo el campo está verde. Todo, todo, todo, todo. All the field. Ajá. Está verde. La naturaleza renace. Renacer. Porque, en, por ejemplo, en otoño, en invierno, ¿cómo hay, mucha, ¿hay mucha vegetación en invierno? ¿Hay vegetación? No. En otoño las hojas caen, en invierno no hay vegetación. Y en primavera la naturaleza renace. ¿Renace? ¿Qué significa renacer? Reborn. Reborn. Eh, después, la naturaleza renace después del invierno. Ok, número dos. En. en ajá. Verano, ajá. Hace mucho sol y calor, ajá. Los días son muy largos y los árboles se, se llenan de fruta. Ah, muy bien. Entonces, el verano hace mucho, uh, en verano hace mucho sol y calor. Los días son muy largos. ¿Qué significa muy largos? Largo, largo, largo, long. Y los árboles se llenan de frutas. Los árboles se llenarse, llenarse, estuviken full. Uh -huh. Se llenan de frutas. No hay nubes. No hay nubes y el cielo está muy despejado. Ok. El número tres, a ver el número tres. En los autunos uh hay -huh. mucho viento y a veces hay mucho viento. Hace, hace mucho viento. Hay mucho viento y a veces. A veces. A veces hay tormenta. Y llueve. llueve. Llueve mucho. Ajá. Hace frío. Ajá. Nubes. Nubes, uh -huh. el cielo está gris. gris. Gris. ¿qué significa gris? Grey, grey, gris. You already uh -huh. Gris. <coughs> el gris. El cielo está... Gris. gris. Después... y los días... ¿Y los días? Sí. Son... Son. Más cortos. Las hojas se caen de los árboles. Ok, las hojas se caen de los árboles. Entonces aquí es, um, en otoño hace mucho viento. Hace mucho viento y a veces, y a veces, sometimes, a veces hay tormentas y llueve mucho. Hace frío, hay nubes, el cielo está gris y los días son muy cortos. Muy cortos, ¿qué significa cortos? Short. Las hojas se caen de los árboles, caen de su drop, ajá, de los árboles. Ok. Leafness, hojas. ¿Hojas qué significa hojas? Leaves. El siguiente, el 4. A ver, el 4, a ver, el 4. Invierno. invierno. Lleva El clima es muy bien. Es muy. Húmedo. Muy húmedo. Ajá, húmedo. húmedo. El cielo está Cielo. Ajá. Sí. Uh -huh. Ok. En invierno, nieva. nieva, nieva, nieva, nieva. Ajá. Y hace mucho frío, hace mucho frío. El clima es muy húmedo. Húmedo. húmedo. Okay. el cielo está oscuro, el cielo ¿qué significa cielo, sky, sky. Eh, está oscuro, hay nieve por todas partes, por todas partes. hay nieve por, everywhere. por todas partes, por todas partes, hay nieve por todas partes, ok, bueno entonces a ver vamos a hacer, eh, tú vas a describir la primavera, Describes la primavera, Tú describes el verano, otoño, invierno, primavera. Vas a describir, ¿ajá? de acuerdo a la información que tienen. ¿Cómo es la primavera? ¿Cómo es el verano? Primavera, verano, otoño, invierno y primavera. Uh -huh. eh, tienen que describir sin leer, ¿eh? Pueden usar la información. Qué tienen ahí. Un momento, hace, hace, hace, por ejemplo, frío, hace calor, case, hace? Mucho, mucho, mucho, frío, mm. ok, se dice, ah, después, pues es? El mucho franco. you said, no, muy franco. Because you are using el clima, aquí, el clima, el clima, your sentence start with el clima, entonces este es el este es el sujeto, ¿verdad? Sujeto, el clima. Inmediatamente después, you have to describe el clima es. El clima es. You can say el clima hace. Es. Es muy fresco. Muy. Mm -hmm. what free use now? Uh -huh. In this case, what is this? eh? Uh, usually, uh, por ejemplo, es, es alto, bajo, es alto uh, que, por ejemplo, alto, bajo, esto es muy muy bajo. This is adjectives. Yeah. Okay. Uh -huh. That's why it's muy, muy. In this case, this is not adjective. This is hace, hace calor y hace frío. You Or must el use. El clima es muy frío. El clima es muy frío. Also, okay, okay. Uh -huh. <coughs> clima es muy frío. Frío. ¿Ok? Uh, when you describe, of, of course, aquí, por ejemplo, muy alto para una persona, Roberto. Roberto es es muy alto, muy alto. En este caso, ese es adjetivo, Roberto, Alicia, eh, Alberto es muy bajo. Okay. This part is eh, eh, quite tough. Uh -huh. The last part, eh, you remember? In the revision I teach. I teach this part. Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Ah, no. You, you already finished? No. Nada más una observación. When you use el clima, el clima, inmediatamente, you must use el verbo ser. Eh? El clima es, es y bla, bla, bla, ¿no? Es caluroso, es frío, es seco, es húmedo, ¿ok? Eh? Eh, el clima, uh, el clima hace calor, que no? Uh -huh. Inmediatamente, you can say, en invierno, en invierno hace frío, ¿ok? En invierno hace frío. Eh, el clima en invierno es frío. ¿Ok? Yeah. This is the, the thing that you have to realize. A ver, en el siguiente ejercicio es este, en el 75. Vamos a escuchar. Aquí dice eh, María, dice es Mayo. María está en España y su primo Alberto está de vacaciones en Australia. Van a escuchar, ¿no? Escucha la segunda parte y coloca los símbolos que aparecen a la derecha. Para indicar el tiempo que hace en los países. Estos son los símbolos. Eh, los símbolos, ¿qué significan los símbolos? O sea, si el cielo está claro, si llueve, hay, uh, si hay sol, eh, si está es nieva. Eh, ¿Qué otro? Ay, este, ¿qué significa? Nubes, hay nubes. El siguiente, llueve. ¿Llueve? El siguiente, hace sol, hace sol, el siguiente, nieva, nieva. siguiente, tormenta. hay tormenta y hace viento, hace viento, don't forget el verbo, ¿eh? hace viento, ok, entonces eh, van a escuchar y van a poner en el norte, cómo está en el norte, cómo es el clima del norte, el sur, el este y el oeste, eh, mi consejo, my advice, mi consejo es que escriban, escriban como es, por ejemplo, hay nubes, llueve, uh -huh. y después ponen los, los signos, ¿no? Eh, porque hablan muy rápido, hablan. la grabación es muy rápida, entonces no van a no van a tener. You don't have time to, to, to make this drawing, eh? I think it's better to write. Y después, en España y Australia. Entonces, aquí pongan arriba norte, sur, este y oeste, ¿no? Norte, sur, este y oeste, norte, sur, este y oeste. Esta es Australia y esta es España. Eh, una persona está en Australia y la otra está en España. Hola Alberto, ¿qué tiempo hace en Australia? Uff, hace un frío enorme. En el sur hay mucha nieve, en el este hay tormenta, en el oeste llueve mucho y en el norte hace mucho viento y llueve. Pues aquí en España ya es primavera. En el norte llueve un poco, en el este hay algunas tormentas, pero en el oeste y en el sur hace mucho calor y hace sol.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 Hace mucho calor y hace sol. Qué suerte. Espero volver pronto a España. Ok. Eh, vamos a ver Australia. En Australia, ¿cómo es el clima en el norte? En el norte o al norte? Llueve. Llueve. Solamente llueve y hace viento. Hace viento. Al sur. Nieve, hay nieve, hay nieve. En eh, este, al este, hay tormentas. Muy bien. Al oeste, llueve mucho, llueve mucho. Y el siguiente, eh, en España, ¿cómo es el norte? Llueve poco, llueve poco. Al sur Ajá, hace hace, hace, hace mucho calor y hace sol. sol. Al este. ¿Al este tormenta. Ay, ay, don't forget, ay, Hay tormenta. Hay tormenta y al oeste. Uh, hace, hace, calor. hace calor y hace sol. Muy bien. Uh -huh. Muy muy muy bien. Excelente. Excelente. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Que es, eh, observen los dibujos y van a tener que leer. El número uno, ¿cómo sería? En Guatemala, en...? ¿Denano? No. En invierno. En invierno. Hace frío. No. No. No. no. no. no llueve. No llueve tanto como en septiembre. No too much, no tanto como en septiembre. En los días de Navidad, ¿qué significa Navidad? Christmas. Sale el, ¿Sol? sale el sol. Por, la Por las noches no hay, hay nubes. nubes ajá. Escriban si gustan ahí, escribir nubes, porque hace Bien. viento y Puedes verla. Noche. Noche. No. No. Uh -uh. ¿Es la? How to say moon. Luna. luna. Luna. La luna. La luna. La luna. Es la luna. la luna. Entonces eh, el sol. Okay. Eh, el sol. La luna. El sol. Bueno. La like huh? Y, y las las estrellas. How do you say star? Estrellas. Start. Estrellas. Las estrellas. La estrella, una. Las estrellas. Las Las estrellas. Y luego, si de, en verano, en España hace, hace calor. calor. Even though you can see the, the drawing, but you can realize it's hace. Hace. You can say hace calor o hace sol también. Eh? Y casi nunca Lleve. llueve. En el Polo Norte Lleve. hace Lleve. Frío. frío y nieva. Cuando llueve mucho y hace el sol, sol apare, el, el, el sol. arco iris arco iris Ay, ¿sabes? ¿qué significa aparece? aparece a pier. Pier. So, arco iris arco iris rainbow cuando hace cuando hace calor, calor después, después hay tormentas, hay tormentas tormentas ok eh, por favor ahora aquí abajo ajá, aquí abajo en esta parte por favor, describan eh, cómo es el clima en su país. Describan el, cómo Si tiene cuatro estaciones, en eh, mi país tiene, eh, hay, hay cuatro estaciones, eh, en primavera, cómo es, verano, cómo es, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Cómo es el clima en su país? Ajá. En, usted, en su caso es muy fácil porque es solamente todo el año todo, todo el año es caluroso, ¿no? pues de todas maneras describan, en Malasia eh, el clima es tropical o en Malasia es un país tropical, Ma, pueden poner aquí así, Malasia es un país tropical, Después, ¿qué será? ¿Qué, ¿Cómo pueden describir? Hace calor todo el año, ¿right? Hace calor todo el año. Calor todo el año. Etcétera, etcétera, describanos Hay épocas de lluvias, ¿verdad? Y cuando llueve, ¿en, en qué mes? en um, Por ejemplo, enero, febrero, marzo. cuando llueve en Malasia? Llueve mucho, mucho, mucho. Noviembre, diciembre, ajá. En noviembre, diciembre, uh -huh. durante los meses de en, en, en noviembre, perdón. Then you you continue, ah? Huh? Uh, you know because of the time you already finished. Eh? Some teacher is waiting, okay?